Vamos a realizar un pequeño ejercicio utilizando máscaras de capa. Vamos a elegir el marco rectangular y vamos a crear un marco rectangular más o menos así sobre la imagen. En el panel de capas, en la parte inferior, voy a dar un clic aquí en el icono donde dice añadir máscara de capa. Automáticamente se ha añadido la máscara de capa. Nos podemos dar cuenta aquí en el panel de capas que la máscara está seleccionada porque los bordes están activos. Vamos a dar doble clic sobre el icono de la miniatura y nos va a salir esta ventana que es bastante inmensa. Esto es a partir de la versión 2015.3 de Photoshop. En la parte inferior voy a buscar la opción que dice desvanecer o calado. Y voy a poder dar este tipo de efectos a la imagen. Vamos a dar clic en OK. El valor es el que ustedes quieran. Ya tenemos entonces nuestro primer ejercicio.